Hola, hola, cáncer, ¿cómo estás? Yo soy Valeria Noveroli, me encanta que ya estés aquí con Bio, con la comunidad de Bio, listísimo para conocer cómo estás en este mes de febrero, cáncer, con una energía maravillosa y espectacular para poderla ir sanando cada vez más, para que sigas evolucionando, para que encuentres aquí respuestas sobre qué hay que hacer para mantener unas relaciones estupendas con la pareja, con la familia, con el dinero, con todas esas cosas materiales, con todas esas cosas del corazón que queremos mantener. Entonces vamos a hacer lo siguiente, cáncer. Mientras estoy barajeando, vamos a hablar con nuestros guías espirituales, con Dios, con el universo, para que haya mensajes claros, mensajes divinos para ti te pido que por favor tú cierres tus ojitos y te pongas en disposición para entrar en meditación para conectar con tu energía divina con tu esencia y que puedas recibir esto de la manera más armoniosa ok cáncer, te agradezco muchísimo y vamos a iniciar vamos a ver cómo va a estar la energía de febrero qué es lo que está pasando actualmente ok Cuáles son las soluciones que requieres, cáncer, trabajar, no importa si eres solar o ascendente, tu energía te está hablando, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Mira, tu energía en este momento para febrero te está diciendo que sale la carta de los duendes. Los duendes tienen que ver con la mentalidad, con todos estos pensamientos que surgen cuando no sabemos qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y entonces empezamos a generarnos muchísimas, muchos pensamientos, ideas, mira los duendes, los duendes son, de este colorcito, ve estos ojitos, te están diciendo muchas palabritas en tu mente que de repente tú te estás creyendo, en esta carta de los duendes, este oráculo se llama el mapa encantado, que es fabulosísimo, tiene que ver mucho con un tema de sabiduría, para que sepas cómo evolucionar, cómo empezar a adquirir nuevas prácticas espirituales en tu vida y que todo se empiece a manifestar de una manera maravillosa. Para ti. Entonces, bueno, te decía, los duendes, ve los colorcitos, cafecito, verdecito. Si bien es un espacio de naturaleza muy bonito, hay algunos duendecillos que te están metiendo cabeza, que te están diciendo cosas por ahí, que te están, por ejemplo, en tu mente están surgiendo pensamientos como ¿y si pasara esto? ¿Y qué tal si esa persona me está haciendo daño? ¿Y qué tal si la otra a la que yo le estoy dando toda mi confianza el día de mañana me hace algo? Entonces. Aguas, aguas, los duendes andan por aquí rondando. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está sucediendo? En tu vida, en realidad, están habiendo cambios que probablemente tú sientes que no van a la velocidad que tú quieres. Te sale la carta de lento, pero seguro. Y, bueno, ¿qué te está invitando la energía de febrero? Te están diciendo, es muy importante que... Empieza a tener paciencia, que te conectes contigo mismo, contigo misma. ¿Cómo te vas a conectar? Sintiendo, no pensando, sintiendo. Entonces, vas a empezar a observar todas las cosas que están alrededor tuyo a través de tus cinco sentidos que tienen que ver con qué es lo que estoy oliendo, qué es lo que estoy comiendo, cómo lo estoy saboreando. Acuérdate que la palabra sabiduría proviene de la palabra sabor. ¿Cómo le encuentras sabor a la vida? Entonces, cuando tú corres demasiado, no te das cuenta, cáncer, de qué cosas en tu presente ya están habiendo, de qué bendiciones Dios ya te está otorgando. Entonces, en la medida en la que tú estás en una vibración alta, sintiendo, saboreando, te van a estar llegando muchos más regalos, muchas más bendiciones, para que tú puedas empezar a conectar y multiplicar todo esto. Te sale el mago de la conciencia, y justamente el mago de la conciencia te habla de eso, de cómo, fíjate, aquí hay un viejito, cómo siempre estamos en una espiral de evolución, cómo siempre estamos creciendo, y en la medida en la que queramos que todas las cosas sean rápidas, que sí te comprendo porque estamos en un mundo muy globalizado, muy rápido, que todos andamos corriendo, pero el punto es, ¿por qué estamos corriendo y para qué estamos corriendo? ¿Quién nos está siguiendo? ¿Quién está diciéndonos apúrate, apúrate, apúrate, apúrate? Son nuestros pensamientos, somos nosotros que no nos permitimos sentir y conectar con el presente, con la existencia de nuestro hoy. Acuérdate cuando estás en pasado y en futuro estás en el ego. El ego tiene que ver con el miedo y el miedo baja tu vibración. Entonces el, mag el mago de la conciencia te está diciendo sé más observador. ¿Ok? Observar no significa que no hagas nada. Observar significa que te pongas en disposición, que conectes con tu divinidad, con tu esencia y de ese modo puedas avanzar con pasos firmes. ¿Ok? Estás teniendo una energía maravillosa. Estos pensamientos son más ideas que tú solito, solita cáncer te estás generando. Porque en la verdad todo está funcionando maravillosamente para ti. ¿Ok? Entonces... Te dice acá, te sale el coleccionista de los huesos, ¿qué tiene que ver con esto? Te dice, los pensamientos, sentimientos y acciones que tú tengas. Fíjate cómo aquí hay un sol maravilloso que te está diciendo que, el, que la luz está contigo. ¿Ok? Pero si tus pensamientos están relacionados con una energía baja, ¿qué pasa? Todo se va a empezar a manifestar de esa manera y eso no queremos cáncer. Lo que queremos es que así como ves esta viejita que tiene muchísimas cosas materiales, que la ves contenta, que la ves en paz, que tiene luz, ¿ok? Que está acompañada, ¿ok? Así, así es como tú te encuentras. Tienes una energía estupenda para este mes, solamente que es importante que... Con todo esto de la luna llena, es posible que tus sombras empiecen a resurgir. ¿Pero qué hay que hacer con la sombra? No hay que cerrar los ojos y tragarnos todas estas emociones, sino más bien empezar a sentirlas para liberarlas emocionalmente. Te va a poder, te va a poder ayudar eh, la naturaleza. No para que te empieces a encontrar estos duendecillos, sino para que empieces a ver la luz que está aquí, los seres elementales... Los árboles, toda la energía de la naturaleza es sabia y te va a ayudar a saborear y te va a eliminar toda la energía baja que puede estar habiendo dentro de ti porque no te estás acordando que eres esencia y que eres un ser perfecto y maravilloso. ¿Qué consejos te está dando el oráculo de sabiduría? Te está diciendo la soledad y está boca abajo. ¿Qué significa? Fíjate, ahorita tú te sientes justamente así, en soledad, de repente vienen pensamientos de desolación, como requiero que haya otra persona, no me está haciendo caso, si tienes pareja no me está haciendo caso la persona... Eh, lo suficiente como yo quisiera en el trabajo, no se dan las cosas como yo quiero o los proyectos, eh, no me los están reconociendo como yo quisiera, bla, bla, bla, bla, la mentecilla, la mentecilla, y eso hace que tú te sientas en desolación. Sin embargo... ¿Qué te está invitando esta carta? Te está diciendo, empieza a salir, empieza a conectar primero contigo en aquellos lugares que te puedan encantar, que te hagan sentir pleno. Acuérdate que esta vida no vienes a vivir lo que te gusta, sino lo que te encanta. Esta vida está llena de aventuras, de cosas, hay gente, hay animalitos, hay muchísimos seres que te están acompañando. Invita a los ángeles, arcángeles, que justamente en esta tirada, los guías espirituales que están diciendo, Dios te está diciendo te estamos acompañando, te amamos profundamente, no te sientas solo, sola, solo hace falta que te comuniques con nosotros, porque aquí estamos incondicionalmente para ti, te amamos el Arcángel Miguel, el Arcángel Rafael, el Arcángel Uriel, te están diciendo, te amamos profundamente, por favor no te sientas en esta desolación, solo hace falta que conectes con tu energía divina para que entonces podamos estar contigo, ok, fíjate, está a punto de suceder una metamorfosis fenomenal para ti. Lo único, o sea, como yo te decía en un inicio, la energía central de febrero, el consejo central que te está diciendo el oráculo de sabiduría es, justamente, deja de hacerle caso a esos pensamientos erróneos, esas creencias limitantes que no te están favoreciendo y que únicamente están haciendo que empieces a rumear. ¿Cómo puede ayudarte...? que dejes de rumear, hay un consejo súper fundamental que probablemente si ya estás aquí en comunidad, fenomenal. Eh, si no estás y eres nuevo suscriptor, que te invito a que le des like y que te suscribas, te cuento, hay una herramienta fenomenal que Dios nos dio que es el Espíritu Santo, no tiene absolutamente nada que ver con religión. El Espíritu Santo es como esta parte terrenal, esta vocecita a la que tú le puedes llamar, en realidad es como la voz de Jesús a la que tú le puedes pedir guía y en ese instante, en ese instante, luego, luego te va a decir hacia dónde seguir tu camino. Para que entonces no empieces a ponerte espacios rocosos, boscosos, ¿ok? Y entonces tu camino esté súper trazado de manera fluida y que no se te esté complicando las cosas para que tú sientas paz para que tú te sientas en iluminación cada que des un paso no vienes a esta vida solo ni sola lo más importante es que conectes con tu divinidad y la divinidad tiene que ver con seres de luz que en todo momento están contigo nada más hace falta que tú los llames entonces la metamorfosis te está diciendo ya está a punto de darse un cambio sin embargo cuando estás en estos pensamientos pues vamos retrasando un poquito el proceso, pero si tú empiezas a sentir y a conectar más con tus pensamientos, sentimientos, acciones en, una, en un optimismo, en una elevación de energía, que tus percepciones dejen de ser... Eh, tristes, dejen de ser de preocupación, al contrario, empieza a ver el positivo y las bendiciones a las cosas que estás experimentando actualmente, para que entonces no sientas esta desolación, acuérdate que vas a ser observador, vas a ser sabio, porque cáncer, tú eres sabio, eres una energía y un alma vieja, eso significa que tienes experiencia de miles y miles de vidas que hace que ahorita ya tengas un talismán de sabiduría y puedas tener metamorfosis de experiencias y de vida en este mes de Bueno, se cortó un poquito, pero aquí seguimos. Entonces, ¿cómo es que está terminando tu, eh, tu tirada? Tu tirada termina con cabalgar sobre la ola. Así como ves a estos delfines maravillosos, te están diciendo que a veces en la vida hay subidas y bajadas de acuerdo a nuestra percepción. Generalmente son con creencias erróneas que vamos teniendo. Sin embargo, bueno, actualmente tú te vas a encontrar en situaciones sumamente favorables para tu vida, para que esta metamorfosis sí se dé, y entonces tu abundancia empiece a crecer. En, en la realidad... Tú estás cabalgando sobre una ola de abundancia, no estás en energía baja, al contrario, estás en energía elevada, si tú realizas todos estos aspectos que yo te mencionaba que son... Ser más observador, irte a la naturaleza, no hacerle caso a los pensamientos, sino subir más tu energía, con tus pensamientos, sentimientos, acciones, vas a salir más para que entonces dejes de tener esta conexión a nivel pensamiento con tu desolación, recordar que la soledad es algo maravilloso, hay una diferencia entre soledad y desolación, soledad significa estar conmigo mismo, conmigo misma de una manera maravillosa, poder sentir, disfrutar, vivir lo que me encanta, y desolación son estas ideas en las que creemos que está equivocado o que está muy mal ¿no? estar solo, sola. Entonces hay que sanar este tipo de, de creencias que no nos permiten avanzar, porque en la verdad es que la verdad tiene que ver con la energía de Dios y la realidad son tus interpretaciones. La realidad sí, generalmente son, es errónea. La verdad tiene que ver con una energía divina, por lo tanto, te decían, siempre estás acompañado, acompañada. Ten un poquito más de paciencia porque todo está ocurriendo de manera perfecta. Por eso, acuérdate que te salió esta tarjeta lenta, esta carta de lento, pero seguro. Entonces... Cabalgar sobre la ola se te van a presentar en este mes muchísimas posibilidades, si tú estás en una energía baja es posible que no las veas, por lo tanto es importante que eleves tu energía viviendo, saboreando lo que te encanta para que entonces puedas atravesar este mar como estos... Delfines maravillosos este mar y puedas cabalgar sobre la abundancia Entonces, ¿qué significan? Cosas materiales que vienen a tu vida Que solo depende de ti el abrir un poquito más tu mente, tu corazón A, la, a las cosas, dejar de ponerle etiquetas que no te están conviniendo Para que entonces tú puedas sentir todo lo que está allá ya, ya, ya, no es que tengas que hacer algo para recibir todo esto, es que únicamente requieres subir la vibración de tus pensamientos para entonces aperturar, quitarte como esas lagañas, quitarte esos, eh, esas cositas que no te están permitiendo a los ojitos ver lo que ya está viendo. Hay muchísimas posibilidades que tú ya puedes empezar a tomar, que ya están a partir del día de hoy, desde el momento, acuérdate en el que tú ya estás viendo este video, es porque las posibilidades ya están ahí. Ya hay personas, ya hay alguien que está queriendo establecer una relación de pareja contigo. Hay gente que te ama, hay gente que te está ofreciendo cosas muy buenas, te van a ofrecer una posición laboral muy buena. Es importante que tú te abras, ¿ok? Entonces, si tú recuerda, traes tus pensamientos bajos, pues, ¿qué va a pasar? Esto se va a voltear y eso no queremos. No significa que en un futuro no vaya a llegar nuevamente o no significa que no lo vas a manifestar. Lo que significa es que se va a estancar o se va a tardar un poquito más y como no te está gustando eso, y obviamente y lógicamente no te está gustando, pues, acuérdate que hay que, ponerle un poquito más de acción a esta parte que te estoy mencionando y de esta manera vas a poder disfrutar de los regalos y bendiciones que ya están habiendo para ti. Te invito a que le des like si te gustó el video, que te suscribas y acuérdate, en esta semana voy a estar subiendo ya los videos de amor de febrero para que entonces tú sepas qué está pasando en tu vida respecto a este ámbito, para que también sigas elevando tu energía en esto, y entonces tú puedas disfrutar de las maravillas y bendiciones que hay para ti. Te mando muchísimos besos de mi alma a la tuya, y nos estamos viendo muy pronto. Bye.